Antes que nada, os quiero dar las gracias a todos por asistir a este curso de gestión de color, tanto los que estáis aquí a nivel presencial como los que podéis seguirlo a nivel de web. En el curso de hoy vamos a intentar sintetizar al máximo las cosas que se pueden considerar más importantes. Lógicamente nos dejaremos muchas cosas que no dejan de ser importantes por el camino, eh, pero vamos a intentar sacar los puntos más importantes que os puedan ser útiles y necesarios en el trabajo tanto a nivel eh, profesional como a nivel aficionado en el día a día con, la, con todo lo que es imagen Como todos os he comentado, yo soy Joan Boyda, algunos ya me conocéis, eh, soy un colorati de x eh, somos unos, un grupo de especialistas que x que es una de las fabricantes más importantes en aparatos de gestión de color eh, al, en, en todo el mundo eh, busca especialistas en temas de gestión de color entonces eh, mi especialidad una de ellas es la gestión de color como eh, ayudar al fotógrafo en cualquier necesidad o problemática que pueda tener a nivel de retoque a nivel de uso de programas informática, etc. Etcétera, etcétera. entonces hoy os voy a intentar dar un poco las, las pautas o las pistas que nos pueden guiar en este mundo de la gestión de color. Empezaremos con eh, lo que es configuración de cámara. Porque eh, todo el, toda fotografía empieza con un disparo. Ya sea analógica o sea digital, pero siempre empezaremos con una, una imagen que hemos de digitalizar. Normalmente, y más habitualmente, a día de hoy, casi el, 65-90% de, de imágenes son digitales ya de entrada, por lo tanto, en este curso ya vamos a empezar partiendo de cámaras digitales. Nos obviaremos el tema del el tema de escáner, que viene a ser bastante parecido. Después hablaremos de calibración del monitor. Nos encontraremos en que eh, tenemos una imagen que podemos trabajarla eh, muy a fondo a nivel de captura, la iluminación, cuidar todos los detalles, hacer una captura perfecta Con unos eh, ajustes perfectos en cámara Llegamos al ordenador, tenemos el, el monitor Un flamante monitor de gama alta que nos hemos gastado un montón de dinero ¿no? Da igual Pero si ese monitor no es fiel, no sabemos qué estamos viendo Os pongo un ejemplo Imaginad que tenemos un monitor que tiene una desviación verde tiene una dominante verde Nosotros, es una desviación no muy acusada Nos acostumbramos a ver las imágenes con esa cierta dominante verde este, Ese monitor además está oscuro y demasiado contrastado ¿Yo qué haré? Veré, veré la imagen, la analizaré según veo en mi monitor Y la ajustaré para que en mi monitor la vea correctamente Primer fallo Si la imagen la he estado trabajando para que la imagen esté bien La veo en el monitor y la acabo de arreglar y el monitor está mal, lo que voy a hacer es estropear la imagen. Por lo tanto, la calibración del monitor es indispensable para poder evaluar qué estoy haciendo, de dónde parto y a dónde quiero ir. Una vez tengo la calibración del monitor, puede ser que quiera imprimirme mis imágenes. Por lo tanto, tendré que tener la impresora calibrada, siempre y cuando imprima yo. Si yo no soy el responsable de la impresión, que es el laboratorio y la imprenta, eso ya daría para otro curso, pero eh, también necesitaría saber cómo va a trabajar la imagen a continuación de, para seguir el flujo de trabajo de una forma correcta. A partir de aquí también eh, he de tener en cuenta otros temas. Los ajustes básicos en los programas de edición. Me encuentro con muchos clientes que me llaman y dicen oye, tengo, ven a mi estudio porque tengo un problema, no me salen bien las imágenes, Llego al estudio, monitor no calibrado, ajustes de cámara como viene de fábrica. ¿Photoshop cómo lo tienes configurado? Ah, ¿se tiene que configurar Photoshop? Pues sí. ¿Por qué? Porque eh, Photoshop viene con una configuración que puede ser completamente inadecuada para nuestras necesidades. En muchos casos, a ver la configuración de Photoshop y en ajustes de color, te aparece eh, la configuración de Japón dices no estoy en Japón, por lo tanto mmm, tengo algún problema con el ajuste porque probablemente no tendré el, el mismo ajuste en Europa que en Japón, que en Estados Unidos y dentro de los generalismos me interesa saber cómo voy a trabajar yo qué tipo de imagen voy a trabajar, qué voy a hacer con ella y cuál va a ser su destino por lo tanto la, la gestión de color de de Lightroom, de Aperture, de programa que sea, también debe estar correctamente ajustada. Y por último, eh, también hablaremos de los espacios de trabajo para la imagen final. A modo global, veremos que la imagen eh, puede tener, contiene una paleta de color y esa paleta de color debe ser adecuada al destino de salida. Si no tendré una paleta muy pequeña a un destino muy amplio, por lo cual pierdo color, o una paleta muy grande, a un espacio muy pequeño, que si no bien una conversión de forma correcta, también tendré problemas. Vamos a ver esto un poco más a fondo y con más detalle. Empezamos con la cámara, donde empiezan todos los problemas y eh, donde vienen todas las, el principio de todas las soluciones. La configuración de la cámara, ¿dónde empieza? Primero, en una correcta exposición. Si la exposición no es correcta, empieza a tener problemas. En muchos casos, este tema se obvia mucho, porque disparo en program, en automático, y me olvido de eh, que los ajustes estén más o menos bien, que el histograma, que tal, que cual... La imagen ya sale y ya la arreglaré posteriormente en postproducción, en Lightroom, en Photoshop, etc. Mm, no es una buena manera de trabajar. Lo ideal, siempre que sea posible, es que la exposición sea lo más ajustada posible. Si estoy trabajando en estudio, eso va a ser muy fácil de trabajar. Si estoy trabajando haciendo reportaje social, reportaje de campo, eh, fotope soy fotoperiodista, etc., eso ya va a ser a veces más complicado. La instantánea que quiero captar es ahí, no tengo tiempo de pensar si... ¡Plan! disparo Y que salga lo que sea. Lo importante es salvar esa imagen de ese preciso instante. Bueno, entonces, eh, tengo mmm, que... Tener eh, más margen en esa, en esa opción, pero todo lo que yo pueda controlar siempre y cuando tenga tiempo para hacerlo, vale la pena que lo realice. Balance de color correcto, especialmente en JPG. Eh, este es otro tema que mucha gente no tiene en cuenta. ¿Por qué? El balance de color, cuando disparo, normalmente la mayoría de gente dispara en automático, que es una buena solución siempre y cuando disparen RAW. Pero hay mucha gente que trabaja en JPG. Entonces, ¿qué pasa? Si la exposición no es correcta y el balance de color no es correcto, tengo un grave problema para arreglarlo. Si el error es leve, el margen de error será leve y la corrección no será muy abusada y la pérdida de calidad no será un grave problema. Pero si el error es medio o alto y sumo exposición y sumo temperatura de color, estoy mm, haciéndoselas pasar bastante canutas al programa de turno para arreglar la imagen sin una pérdida de calidad muy acusada. Lo que se traduce en un histograma lleno de típico peine, de los típicos agujeros, que me falta información en la imagen. Hay información que no es correcta, la saco del archivo, la tiro a la basura y globalmente el color y la exposición es correcto, pero me falta información, la calidad es pobre. Entonces... Es muy importante que, tanto la exposición como el balance de color, intentemos, siempre que podamos, que sean lo más ajustados posible. Tendré menos, menos ruido, menos errores y más calidad. Escoger el espacio de color correcto en la cámara. Imprescindible en JPG, pero muy importante en, en RAW. Eh, mucha gente te dice también, no, es que esto, estos conceptos, si estás en RAW, da igual. No, no, es, no da igual. A ver, no es tan importante si quieres, pero si queremos la máxima calidad, es importante. ¿Por qué? Si disparo en RAW, ¿cómo evalúo la, la exposición si es correcta o no? Por el histograma. ¿vale? Si el espacio de color, pongo SRGB, o Adobe RGB, el histograma que me mostrará la cámara será distinto. Por lo tanto, es importante tener el espacio de color para el destino que vaya a pensar que voy a trabajar. Y ante la duda trabajar con el más grande. Siempre puedo reducir si me hace falta posteriormente. Pero trabajar con el pequeño para después pasar al grande puede tener ciertos problemas. Igual que el balance de color. Si disparo en RAW, me da igual porque después lo arreglo. Sí, pero el histograma cambiará también si el balance es erróneo. Y eso pasa mucho en condiciones difíciles de capturar. Si disparo a luz de día o con luz de flash, el balance automático de la cámara más o menos Acierta, acierta bastante. Pero, ¿qué pasa cuando disparo con incandescencia o con una luz muy amarillenta? La mayoría de balances automáticos de la cámara fallan estrepitosamente y dan unos valores amarillos, naranjados, terribles. Entonces, arreglar eso es un problema. Y el histograma que me mostrará será erróneo. Por lo tanto, si intento ajustar la, la exposición respecto al histograma, de entrada tendré ya un, ya un problema. Otro tema de, de, a tener en cuenta, el formato de archivo, por lo que os comentaba. El RAW tiene más margen, el JPG no. Por lo tanto, también hay que tener muy en cuenta que aparte de la calidad y margen de ajuste y edición de la imagen, el, lo que pueda hacer o subsanar de la, de la imagen o cambiar a posteriori, también va a tener mejores o peores consecuencias si escogemos un JPG en lugar de un RAW. Eh, la iluminación. Si yo la iluminación no la trabajo correctamente, después también tendré un problema. Entonces también es conveniente trabajar lo mejor posible la iluminación para no tener de después que compensar con filtros degradados, pinceles, o historias o máscaras de ciertas zonas porque la toma ha sido mal, mal expuesta siempre y cuando sea posible. El perfil de cámara. Esto es una opción que eh, tenemos la posibilidad de generar perfiles de cámara con cartas de color. Entonces, eh, aparte de los perfiles que nos vienen directamente en cada una de las cámaras, el vívido, el neutro, etc., etcétera, etcétera, eh, nosotros podemos generar un perfil específico para nuestra cámara, nuestro objetivo y la iluminación específica con la que hemos trabajado. Aquí podríamos entrar en un debate de si es necesario, no es necesario o cuándo es necesario. Lo que es importante saber es que es posible hacerlo. Por lo tanto, eh, generar un perfil específico me va a dar mucha más precisión y me va a englobar más gama de colores de los colores más difíciles de reproducir. Es decir, si yo cojo una, una escena que quiero reproducir con, con colores eh, suaves, da igual que lo haga o no, porque... al menos se que queda mucha precisión, porque... Eh, esa gama de colores ya son reproducibles. No voy a notar una gran diferencia. Pero cuando estoy con rojos extremos, eh, magentas, azules mm, o colores fosforitos, ahí sí que se nota mucho la diferencia de generar un perfil personalizado a usar los que vienen por defecto por la, en la cámara. Esto es lo que os comentaba. Una exposición la podemos visualizar directamente por el histograma. En el lado derecho apreciamos las altas luces, los blancos, y en el lado izquierdo apreciamos los negros, las bajas luces. Y en medio tendríamos los tonos medios. Entonces, una imagen que llega a la derecha, implica que la información en las altas luces está completa. Hay información en altas luces. Por lo tanto, hay valor de, de blancos. Y si llega al otro extremo, hay información de negros y de bajas luces. Entonces, eh, eso no significa que el histograma deba llevar, llegar de extremo a extremo Que esto es otro de los grandes errores que muchas veces eh, se intentan o se van pasando de uno a otro El histograma debe llegar hasta donde llega la información de la imagen Si no hay negros, no tiene por qué llegar al extremo izquierdo Porque no tenemos negros en la imagen Y si no tenemos blancos, no tiene tampoco por qué llegar al, al extremo derecho En la imagen final otra cosa es cómo se exponga, si usamos el método de un famoso escritor de, de temas de fotográficos, si usamos otros métodos, etc. Pero eh, a nivel de imagen final, la exposición nos la explica el histograma. El balance de blancos. El balance de blancos podemos, desde cámara, escoger uno de los valores predeterminados. Y aquí tenemos una guía aproximada de lo que suelen hacer las cámaras. El automático nos cubre desde unos 3.000 Kelvin hasta unos 7.000 Kelvin. Más o menos no cubre. Por lo tanto, si intento fotografiar la... una escena con una luz de una vela, no bajará de los 3.000 Kelvin. Por lo tanto, se muy amarilla la imagen. Si quiero neutralizarla más, tendré que pasar... Al modo manual Y entonces, por personalizado Y podría llegar a los 2.000-2.500 grados Kelvin Con lo cual tendré una imagen más algo más neutra De lo que llegaría directamente Este es un ejemplo de una cámara En el cual nosotros podemos escoger El modo automático o las diferentes modalidades Y aquí, en la mayoría de cámaras Tenemos una opción de entrar en el menú Y poder personalizarlo ¿Por qué? Porque lo que me diga la cámara no tiene por qué ser correcto. Es decir, eh, la mayoría de cámaras tienen una cierta desviación o un cierto desajuste que eh, tienden un poco hacia el verde, hacia el magenta, hacia el azul, hacia el color que sea. Entonces, eh, eso es un problema. Si trabajo en JPG es un problema. Si trabajo en RAW no me importa tanto porque ya lo puedo arreglar posteriormente, aunque lo ideal sería que no tuviera. Pero en eh, JPG es muy importante Que eso no ocurra Entonces, manera de solucionarlo Entrar en la modalidad avanzada Y aquí eh, puedo En este caso En la opción de Nikon, parto del centro Donde se supone que tengo el neutro Se supone Y yo puedo desplazarme hacia Cualquier color que me interese Cuanto más me acerque Más saturación Pondré de ese color, no hace falta normalmente Que, que vaya muy a un extremo, en Aquí no hay más solución que prueba ensayo error. entonces ir viendo, puedo coger una carta de reproducción, un gris neutro, una carta de color, etc. Y ir reproduciendo y mirando que eso vaya cuadrando. Pero siempre y cuando tenga el monitor correcto. Si no, hay una cuestión de cámara que no tiene por qué ser correcto. Puedo estar desajustando la cámara para ajustarla solo a mi monitor, solo a mi entorno cerrado. Cuando salga de mi entorno, esa imagen ya no se verá bien. Entonces, este menú eh, Es importante también familiarizarnos con él Sobre todo si trabajamos en JPG Porque nos puede subsanar Esas pequeñas desviaciones que pueda tener Un cuerpo de cámara en determinado. Y eso no significa que todas las Canon tal o Nikon cual O las gas o la que sea Tiendan hacia ese esa dominante Puede ser sencillamente mi unidad Mi unidad de cámara tiene una desviación Hacia el verde pues bueno, pues la, la puedo compensar, no hay más problema. En este caso, lo ajusto y lo tengo solucionado. Otra opción, hago la imagen, tengo una cierta dominante verde amarillenta y la imagen la puedo ver más o menos bien. Bueno, me voy al software de edición, en este caso Lightroom porque es el que, el que sea. Y si es, en este caso, fijaos que es un JPG, lo ideal también sería que fuera un RAW para siempre garantizar la máxima calidad posible. Eh, cogeríamos el selector de turno y diríamos a un punto de referencia daríamos clic y automáticamente ese valor lo haría neutro ¿Qué pasa? Si ese valor no es neutro el error ya lo tengo acusado sobre la imagen Entonces es importante que parta de una carta de una cierta fiabilidad Puedo coger desde el fondo de la pared una hoja blanca o el valor que sea para conseguir un neutro Pero cuando más preciso sea, mejor será el resultado aquí entraríamos también en otro tema de que, eh, que se llama metametismo que eh, realiza ciertos errores con diferentes iluminantes con lo que es lo mismo, cojo una carta gris de Kodak, porque siempre eh, hay el concepto de que la carta gris sirve para todo, para la exposición para balance de blancos, etc la carta gris de Kodak tiene un problema muy grave de metamedismo, lo que significa que si la pongo en fluorescente, en incandescencia y en flash, y hago el balance en los tres, me van a dar tres colores distintos de piel. Entonces, voy a, hacer, voy a salir en las tres cartas, en las tres imágenes, y las tres imágenes, una vez neutralizadas, van a quedar diferentes. Lo ideal sería que las tres quedasen igual. Cuanto más índice de metamedismo, más grado de error respecto a diferentes tipos de luz, tiene esa carta, más eh, errores contemplará en la imagen final. Entonces, el tema de la carta que sea fiable, que tenga una cierta calidad, es muy importante. Y las cartas deberían irse renovando cada cierto tiempo. Eh, tengo algunos clientes que vas al estudio y te encuentras una carta de coda que tiene más años que yo. Y dices, la fiabilidad quizá y la amortización de la carta quizá ya está superada. Podríamos buscar una carta más nueva El espacio de color Esto ya empieza en la cámara eh, Yo en la cámara puedo determinar Dos paletas, dos gamas de, de, de... Vamos a decirlo de una manera más simple Dos paletas de color Imaginemos que como si fuera un pintor Tengo una paleta de, de colores Pues cuando más, más colores contenga eh, mi arsenal más gama de color por Pues esto viene a ser lo mismo. Aquí podemos partir en cámara de dos diferentes, dos espacios de color, sRGB y adobe RGB. Por lo tanto, puedo escoger uno u otro. En muchos casos, hablo con clientes y me dicen, le preguntas, ¿qué espacio tienes? Dices, ¿tiene espacio esto? Y dices, sí. ¿Cuál tienes? El que venía de fábrica. Pues. ¿Qué quieres hacer con la imagen? ¿Quieres trabajar en internet? ¿Quieres imprimir? ¿Quieres enviarla en venta, laboratorio? ¿No sabes qué van a hacer con la imagen? Entonces, esto es muy importante, porque muchas veces, por defecto, tenemos seleccionado SRGB como perfil, por defecto, y resulta que esa imagen quiere hacer un catálogo de moda y enviarlo a un impresor que imprima ese catálogo. No es el más adecuado. Entonces, a nivel de. Vamos a pasar unas cuantas diapositivas más. Después ya lo veremos. Volviendo a los espacios de color. SRGB básicamente tiene una gama de colores aproximada a lo que un monitor estándar puede reproducir. Por lo tanto, todo destino final de una imagen cuyo concepto sea. Y el monitor es el espacio ideal Porque reproduce la gama de colores que un monitor normal puede reproducir Pero, después tenemos el Adobe RGB El Adobe RGB, o más correctamente llamado Adobe RGB 1998, donde completo, es lo mismo Es un perfil que tiene más gama de color que el sRGB Entonces... Eh... ¿Cuál me conviene más? En principio, podemos pensar que es? si este tiene más, pues siempre usar el más grande. No necesariamente. Si mi destino solo es un monitor, ¿para qué me voy a pasar a uno grande que después tendré que comprimir? Y a lo mejor lo que estoy viendo ya no es fidedigno, el histograma también no es representativo. Si yo ya pinzo en imágenes para web, un catálogo para, para subirlo a web, ya trabajo en sRGB Pienso en hacer una fotografía para subirla a mi blog Disparo Ya en sRGB eh, Quiero hacer una impresión en inyección de tinta En imprenta Trabajo en Adobe RGB ¿Voy a enviarlo al laboratorio? Pregunto al laboratorio ¿Qué espacio prefieren para trabajar? Adobe RGB y sRGB Depende del laboratorio diría sRGB o Adobe RGB O depende de las máquinas que usen Entonces puede depender de eh, cada tipo de trabajo que es, trabaje con un espacio o con otro. Antes, si os habéis fijado, he dicho el, es, el perfil y no el espacio. Técnicamente, cuando hablamos de espacio, estamos hablando de algo que no viene vinculado a un dispositivo, que no depende de un dispositivo. Es decir, eh, algo que le pongo a la imagen no tiene ni, un, ni el perfil del monitor, ni el perfil de cámara, ni el perfil de impresora. Es una gama de colores que contiene la imagen independiente de en qué estado esté y dónde se reproduzca cuando estoy hablando de lo mismo solo de un dispositivo que solo me sirve para ese dispositivo entonces es, se le denomina un perfil a efectos prácticos eh, viene a ser lo mismo pero eh, en argot correcto veréis que cuando hablamos de algo genérico hablamos de espacio cuando hablamos de algo personalizado de algo concreto hablamos de perfil Más temas el, el JPG y el, el RAW mm, es importante en la gestión de color no es definitivo pero es importante sobre todo en los casos que no pueda tener un control muy fino en la captura cuando la captura está perfectamente controlada el JPG Puede ser un, perfil, oh, perdón, un, un formato perfectamente válido para trabajar. Pero cuando el, la imagen está en una situación muy cambiante de luz, de condiciones, y no me puedo asegurar de que esté perfectamente bien expuesta, bien trabajada la imagen, mejor siempre trabajar en RAW. Tendré más margen de maniobra, tendré más calidad. Pensad que el JPG es un formato que trabaja siempre en 8 bits por canal de color, lo que son 255 niveles de información, no el cedo, el, la, la ausencia de información, mientras que un RAW de cámara estamos hablando de 12 a 14 bits, dependiendo de la cámara. Con lo cual tenemos muchísima más información. En el menor de los casos tenemos un mínimo de más de 4000 niveles en cada uno de los tres canales de color. Tenemos tres RGB. Por lo tanto, de, 250, de más de 250 a más de 4.000 Tenemos una diferencia muy cuantiosa Más temas El tema de la iluminación, lo que os comentaba eh, En principio, siempre que podamos Podemos trabajar con luz mezclada Pero siempre que podamos, si no mezclamos luces Mejor, más fácil y menos problemas tendremos a lo mejor artísticamente es eh, menos generoso o menos, tenemos menos margen de, de imaginación, pero la calidad directa será más alta. Pero siempre que queramos mezclar las luces también lo podemos hacer. Pero hemos de tener en cuenta cómo estamos trabajando. Es decir, si quiero hacer algo con mucha precisión imaginemos que... Eh, una marca muy famosa de tejanos me encarga eh, la campaña de publicidad y el color del azul del tejano debe ser perfecto entonces la iluminación busco una iluminación neutra para el frontal pero después le quiero poner una luz verde o amarilla o naranja para hacer una imagen más creativa no hay problema pero he de tener en cuenta cuál es la luz principal y hacer el balance de forma precisa y correcta respecto a la luz principal y después eh, añadir la luz de, de, de relleno, la luz eh, adicional O las luces, si quiero varios, varios dominantes de color Entonces, eh, si tengo todas las luces intento ajustar El resultado será un potipote y una mezcla Muy difícil de conseguir una cierta calidad en la imagen final Lo que os comentaba antes del perfil de cámara De entrada, yo puedo seleccionar los perfiles internos de la cámara que serían el vívido, el paisaje, el retrato, el neutro, etc. A partir de aquí, respecto a esos valores, puedo variarle en la mayoría de cámaras tanto el tono, la saturación, el brillo, el contraste, etc. Esto viene a ser algo muy parecido a escoger un tipo de película antiguamente con las cámaras analógicas o otro tipo de película, porque voy a hacer paisaje o voy a hacer retrato. Antes ya existía y ahora continúa existiendo. Entonces, eh, cuando selecciono una preselección que va a hacer colores neutros <coughs> me va a hacer colores menos saturados, colores eh, muy controlados, un contraste más o menos bajo. Entonces va a tener unas características y una tonalidad concreta. Cuando busco eh, paisajes, pieles, etcétera, voy a buscar otras características. Eh, entonces también me puede interesar, por ejemplo, en retrato tener un contraste, un brillo más, más fuerte, una saturación, el tono más verdoso o más, o más magentoso, dependiendo de la escena o las condiciones climáticas, puedo irlo controlando. Y lo que además puedo hacer es lo que os comentaba, coger una carta de color y generarme un perfil para mi cámara. Con lo cual no voy a hacer un ajuste más hacia el retrato o más hacia el paisaje. Lo que voy a intentar es ver el máximo que mi cámara es capaz de reproducir. Sin ninguna limitación, para ello necesito trabajar en RAW y usar una carta de estas. El, el paso de trabajo, en, en otro curso también podríamos entrar a detalle de cómo trabajarlo, que es muy fácil. Es disparar una de las fotos en las condiciones mismas de luz de trabajo a la carta de, de color y esa, esa imagen sencillamente la procesamos de forma individual. Hacemos un balance de blancos, sencillamente la exposición debe estar bien, insisto, y eso me genera un perfil. Ese perfil lo aplico al resto de imágenes, ya tengo el tema solucionado. O sea, es muy fácil de aplicarlo y tiene muchas ventajas. Calibración de monitor. Lo que os decía, tenemos la cámara perfectamente controlada, pero después llegamos al monitor. Paso muy importante, el monitor ha de ser fiable. Si el monitor no es fiable nos encontraremos con un problema muy grande. Entonces, eh, para calibrar el monitor tenemos varias opciones. Vamos a ver primero. Básicamente podemos hacer tres cosas. Calibrarla a ojímetro. Lo que me dice el ojo, yo tengo muy buen ojo y digo que este monitor está verdoso, le pongo más magenta, lo compenso y arreando. Bueno o usar un software que a ojo también me lo acabe de compensar es una opción, no recomendable como después veréis pero mejor que no hacer nada Segunda opción, calibrar por software Puedo eh, usar el, el software, y el software también sería una opción a ojímetro que eh, me dirá, mira, entre estos, entre estos tres cuadrados, ¿cuál lo ves más, más neutro? Eh, la iluminación debes mirar una rejilla que la veas más o menos uniforme entre el interior del cuadrado, el exterior del cuadrado, etc. Bueno, eso lo que está haciendo es algo mejor que hacerlo a ojo, pero eh, ¿qué pasa? Que de entrada todos tenemos nuestras preferencias, o nuestras desviaciones de color. Cada persona percibimos además los colores de forma distinta. Y a mí me pueden gustar más las imágenes con una cierta dominante azul... Y a otra persona le pueden buscar las imágenes más cálidas, más ligeramente magentosas, más ligeramente amarillentas, etc. Y eso es algo subconsciente, con lo cual el neutro considerado para uno no es el neutro puro. Es lo que a mí me gusta como neutro. Por lo tanto ya tengo una cierta desviación. Aparte de eso, no genero ningún perfil. Gran problema. ¿Por qué? Parto de una imagen que viene, haya hecho algo con la cámara o no haya hecho nada, que la cabe, acabe de sacar la, caja, la cámara de la caja y de la tienda, hago una fotografía, y esa fotografía, de una forma u otra, ya tiene un perfil de color asociado, recordad que es un espacio de color, porque no es directamente de la cámara, es genérico, que se será sRGB o rgb y a partir de aquí, digo, esta imagen tiene un color verde primavera. Y el ordenador dice, ¿y eso qué es? Entonces, si yo te digo un verde primavera y tú sabes exactamente cuál es el valor verde primavera, nos entendemos. Si yo te digo verde primavera y tú me haces un turquesa, es que no estamos entendiendo lo mismo. Entonces, es importante que eh, estemos hablando el mismo idioma. Para eso hemos de hablar, a nivel de máquinas, en coordenadas de color. Eh, a mí como fotógrafo me da absolutamente igual qué coordenada sea, pero lo que me importa es que exista esa coordenada y que para pasar de un dispositivo a otro la pueda interpretar. Si eh, la cámara me genera a ese color verde un tono de, de determinado, un valor de color y una coordenada, y en el monitor se representa como le da la gana, tengo un problema. Entonces, ¿qué me hace el perfil del monitor? Decir, vale, tu coordenada de color está aquí. ¿Esta coordenada entra dentro de mi gama de colores? Sí, perfecto, por pues aquí la tienes. No entra. ¿Qué hago? Automáticamente una compresión de gama. Una compresión de colores para que ese color que no veo lo pueda ver. Si recordáis, hace un rato os he comentado que habían dos espacios de color genéricos en las cámaras. SRGB, de monitor, y Adobe RGB. Entonces, podéis llegar a la conclusión de decir, si el monitor me representa el SRGB, ¿cómo puedo trabajar con un Adobe RGB si no sé lo que estoy viendo? Ahí viene la magia de la gestión de color. Que eh, de una forma interna, el ordenador ya sea por un software, por otro software, por... de una forma interna eh, me va a gestionar esas gamas de color, de más grande a más pequeña o de formas distintas de una forma directamente mmm, independiente a mí y no me interesa tampoco participar en eso, sencillamente saber que eso lo, se está haciendo de forma correcta con eso en principio ya tengo suficiente entonces, ¿qué me interesa? pongo un, un perfil Adobe RGB porque voy a ir a imprenta me voy al monitor y el monitor es sRGB por lo tanto es un valor eh, extremo dentro de los azules, por ejemplo que el, el sRGB no pueda reproducir pero el Adobe RGB sí ¿qué pasaría? No, no lo vería quedaría fuera de la gama de reproducción entonces lo que me hace el sistema de gestión de color es comprimir todos los colores, o parte de ellos, para que todos sean reproducibles y pueda apreciar todas las diferencias de Por eso es tan importante calibrar el monitor. No sencillamente para que lo tenga neutro. Es para que lo tenga neutro y para que la gestión de color funcione. Porque si no, habrán imágenes o colores, sobre todo extremos colores extremos, que los tendré en la imagen y me lo estoy cargando o no lo estoy reproduciendo de una forma correcta. Entonces, el sistema funciona de una forma muy, muy eficiente pero le debe dar las herramientas correctas Entonces, es imprescindible que el, el sistema eh, cerrado esté con todas las piezas colocadas en su orden correcto Por lo tanto, las dos opciones iniciales Calidad a ojo, calidad por software Por eso os decía que no son recomendables Es mejor que no hacer nada, correcto pero, Parto de un problema grave Sobre todo en los casos que os digo en colores extremos Que no se ve lo que me está haciendo el monitor Entonces, por muy buen ojo que tuviera El perfil no me lo sustituye Por lo tanto es importante La calibración ¿Cómo se calibra un monitor? Básicamente, tenemos una serie de De pautas O de normas de buen uso recomendables para, para calibrar un monitor. Una de las normas que se recomienda sobre todo con los monitores de tubo son eh, tenerla encendido el monitor unos 30 minutos antes previos a la calibración para coger la temperatura de trabajo normal. Con los monitores planos se supone que este tiempo es mucho más corto, pero no hay una normativa que defina un tiempo determinado. Con lo cual, como mínimo, mínimo, mínimo, sería recomendable dejarlo unos 5 minutos trabajando. Si está más, mejor. Pero no hay un consenso que defina cuál es el tiempo de normalización de un monitor plano. Después, muy importante, y caso que nos pasa muchas veces por alto, desactivar el salvapantallas. No hay nada más desagradable que estar... Mmm, 5 minutos, 10 minutos haciendo la calibración del monitor con el cacharrito puesto en el monitor y que te salga el salvapantallas salva a media calibración y te acuerdas de toda la familia de, de, de, de calibrador del que hizo el calibrador y del que hizo el curso. entonces eh, antes de empezar vale la pena desactivar el salvapantallas porque pensad que desde que empezamos la calibración empiezan a salir unos partes de color y eso dependiendo del calibrador del software y del ordenador puede durar unos tres, 4, 5, 10 minutos, dependiendo del, de las condiciones. O incluso un poquito más. Eh, entonces, o lo quitamos o lo ponemos a un tiempo largo. Otro detalle. Desactivar cualquier modo de ahorro de energía, importantísimo. Si también estás calibrando y de, de repente la pantalla hace flop y baja la, el brillo, la calibración se va a hacer puñetas. Pero si no me doy cuenta y sigo con la calibración y termina, el resultado será penoso, por lo tanto, se ha de desactivar. Eh, el ordenador en reposo también se ha de desactivar, por lo menos cuando vaya a hacer la aplicación. Después ya lo volveré a poner si me interesa. Desetear los valores del monitor antes de empezar a los valores de, origen, de fábrica del monitor. ¿Por qué? Pensad un concepto comercial, un concepto de marketing. Yo soy un fabricante de monitores. Eh, mis monitores son los mejores monitores del mercado, por supuesto, faltaría más. Y eh, para la fotografía, además, va muy bien. Sea el que sea fabricante, todos dirán lo mismo, da igual. Entonces, eh, yo lo que quiero es que la imagen sacado el monitor y puesto encima de la mesa en, en la tienda se vea muy bonita o que se vea muy precisa. Yo, como fabricante, lo que quiero es que se vea bonita. Precisa ya te la arreglarás tú si quieres. ¿Por qué? Porque si comparas mi monitor a otro monitor de otro fabricante, directamente sin calibrar, lo que evaluarás es que, globalmente, esta imagen se ve más bonita en el fabricante A, y en el B se ve menos llamativa. Entonces dirás, oye, este monitor es más bueno. Venderás más estos monitores Por lo tanto, eh, los ajustes de fábrica están muy bien Pero la finalidad está en que el entorno se vea bien y bonito Y a nosotros como fotógrafos no nos interesa el bonito El bonito lo haremos nosotros No nos interesa que el monitor nos engañe El monitor ha de ser fiel y neutro Y a partir de aquí, la imagen bonita la haremos nosotros Si la queremos cálida, nosotros le daremos la calidez adecuada pero nunca el monitor lo ha de dar. Porque entonces, cuando sacamos la imagen de ese monitor, desaparece esa magia. Entonces, la magia es la de tener la foto, no el monitor. Entonces, partimos de que los valores del monitor han de estar de fábrica. Y cualquier ajuste automático, muchos monitores vienen con ajuste de brillo y en función del entorno, dan más brillo o menos brillo. Eh, en función hace un, unas semanas me llamó un cliente de Andalucía y me dije, estoy desesperado porque eh, tengo el Photoshop la imagen abierta y la veo fantástica pero después la abro en otro programa y se ve horrible, fatal estuvimos mirando las, las, todas las configuraciones de los diferentes de programas, de InDesign de Quark, de Photoshop de, de Corel que también tenía y llegamos a la conclusión que lo me estaba trabajando de forma correcta pues resulta que su monitor venía con un CD con un software muy simpático que eh, en función de la aplicación que tenía hacía, le aplicaba un ajuste de color o otro cuando descubrimos esto el cliente quería devolverle el monitor al, a la tienda y le dije desinstala esto no hace, si el monitor es bueno no hace falta que lo devuelvas pero haz de ir con mucho cuidado con cualquier eh, valor que te aplique eh, cosas automáticas o cosas inteligentes Que ahora está muy de moda El, el ajuste inteligente de tal cosa o de tal otra eh, Nosotros como, como profesionales O como aficionados Nos interesa que eh, las imágenes sean como nosotros las queramos eh, Ajustes automáticos solo podemos dejar para los filtros Pero poco cosa más Más cosas eh, Desinstalar o desactivar cualquier otro programa de calibración que tengamos en el monitor. Eh, en ocasiones me encuentro con clientes que, no sé, un día viene un amigo y me instaló un calibrador, o vino no sé quién y tal y cual, o hice una prueba, me bajé no sé qué... Todo lo que sea gestión de color de otros programas, lo quitamos e instalamos lo que vayamos a trabajar. ¿Por qué? Podemos tener dos eh, opciones, que uno me está corrigiendo por un lado y el otro me está corrigiendo por otro. Resultado, bofetadas. Por lo tanto, que haya uno y que sea el que mande. Y, a ser posible, que sea el más bueno. Establecer la luz ambiente... Perdón. Establecer la luz ambiente habitual. Eh, otro caso que muchas veces se pasa por alto. Tengo el monitor flamante, de una calidad brutal, o no, pero lo tengo calibrado y lo tengo bien. Y tengo una pared roja detrás. Mm, no vamos bien. ¿Qué pasa? Si esto es rojo... Va a reflejar delante Y aunque la pantalla además sea mate Mejor que mejor Pero me va a afectar a la, a la percepción que yo tengo de la imagen O al revés Esta pared es neutra Pero la pared de detrás de la, del monitor Es de un azul muy vivo tampoco, tampoco me conviene Entonces hay una normativa ISO Que define cuáles son los valores recomendados para trabajar Por todo nivel de laboratorio, de retoque y tal Pero el concepto básico es que si la imagen que pueda reflejar que detrás Y la imagen que yo pueda percibir Aunque yo me centre en la imagen eh, Hay un estudio que eh, muestra Que una imagen central Con un entorno, un passepartout Por llamarlo de alguna forma De un color exagerado Hace que el, el centro lo veamos diferente Es una percepción visual Pero nos afecta Y por lo tanto, si nos afecta el resultado final de la imagen será incorrecto. Entonces, es importante que el entorno sea luz lo más neutra posible, luz indirecta y las paredes a ser posible que también sean lo más neutras posibles. O poner una cortina o lo que sea para, para poderlo disimular. Otro tema importante, el ajuste de iluminación. Esto tengo muchos clientes que me dicen, es que eh, yo estoy en el estudio y tengo unas vistas fantásticas a la playa, aquí o allí, y eh, no me voy a cerrar de todo esto para trabajar. No. Pero cuando vayas a calibrar, ciérralo. ¿Por qué? Porque me interesa que, independientemente de que hoy llueva, eh, haga frío, sea un día de riguroso verano o un día sumamente nuboso, tus condiciones de trabajo siempre pueden, en un momento determinado, ser idénticas. Por lo tanto, la calibración la haremos de esa forma, con, una, con unas condiciones que pueda reproducir siempre en cualquier momento, independientemente que sean las 2 de mediodía o las 12 de la noche. Si tengo una ventana y cierro la persiana, la iluminación se da la luz interior, pues se da la misma. Eso no significa que yo tenga que trabajar siempre con la persiana bajada, significa que la calibración le he de hacer así. Y cuando quiera ajustar la imagen a nivel de luz y de color, me bajo la persiana, reproduzco esas condiciones de luz, ajusto la imagen y cuando haya acabado vuelvo a subir la persiana, ya retoco y hago lo que quiera. Pero cuando voy a evaluar la imagen, sobre todo con alta precisión, con... que quiero conseguir la máxima calidad, necesito que no tenga eh, alteraciones que me puedan afectar a mi entorno y ver las cosas de una forma inadecuada. Visto esto, eh, en principio, básicamente, para que os hagáis una idea, para calibrar un monitor tenemos dos tipos de aparato, uno, colorímetro, dos, termo, eh, espectrofotómetro. El colorímetro es el más estándar, más económico, aquí os he puesto un ejemplo de los más habituales hoy en día, eh, aquí tenemos el Spider, los Color Monkey, el One Display Pro, Posiblemente uno de los mejores calibradores de monitor del, del mercado. Eh, en este caso, todos estos son colorímetros. Solo sirven para calibrar monitor. No me sirven para calibrar impresora. Después tengo el espectrofotómetro. Este otro me sirve para calibrar tanto monitor como impresora. Pero el precio ya sube un poco o mucho más. Dependiendo de la opción que, que queramos escoger. Si solo tenemos necesidad de tener el monitor calibrado, con un colorímetro tenemos más que suficiente para trabajar sin, sin más problemas. Vale. ¿Cuál es el secreto de una buena calibración? Primero, hay que aclarar un tema. Siempre se dice tengo que calibrar el monitor. No es del todo correcto Lo correcto sería decir Aunque no se dice nunca Tengo que calibrar y perfilar el monitor ¿Qué es calibrar y perfilar? Son dos conceptos que van unidos Pero son distintos Calibrar es ajustar el monitor A los valores que a mí me interesa Y perfilar es generar un perfil De la gama de colores Que mi, mi entorno es capaz de reproducir ¿Vale? O sea mi ordenador con su tarjeta gráfica correspondiente y mi monitor. Entonces, la calibración es lo que yo puedo variar por los controles del monitor. En un portátil básicamente sería el brillo y en un monitor de una cierta calidad podría ser el brillo, el contraste, la temperatura de color, etc. Entonces, hay diferentes valores que puedo tener en cuenta. Entonces, si el contraste es demasiado elevado, si no tengo opción de ajustarlo por controles, por calibración lo intentaré compensar por software entonces el, el, el aparato de calibración lo que intentará es generar un perfil adecuado a ese entorno y si puede editar la, lo que son las tablas LUT la, unas curvas que cargan la tarjeta gráfica en algunos monitores ya es más avanzado pero son muy pocos monitores lo que pueden soportar la edición de LUT entonces eh, no todos los softwares son capaces tampoco de realizarlo. De ahí de, también hay calibradores de una gama mucho más baja y más, más baratos y calibradores mucho más caros de gama mucho más alta. ¿Por qué? Porque el nivel de ajuste en el que pueden participar es mucho más elevado. Entonces, un calibrador muy sencillo sencillamente hace, te hace un perfil para contar. Un, un Un calibrador de alta calidad, si la tarjeta gráfica es compatible, puede editar la curva de contraste. Entonces, si el contraste es excesivo o es demasiado, demasiado suave, puede compensarlo. Hemos de pensar una cosa. Las cámaras digitales trabajan con un contraste lineal. Que es, eh, imaginad una gráfica con una línea de punta a punta en diagonal. Entonces, eh, eso lo podéis ir viendo en diferentes libros y en webs. Eh, cuando se habla del ajuste de, de, de gama La gama directa O el contraste directo O el contraste nativo Es un contraste lineal De, de punta a punta Y ese contraste aumenta siempre progresivamente Es decir eh, Desde la zona más oscura Hasta la zona más luminosa Cada aumento Siempre va aumentando el doble, el doble del anterior Entonces La luminosidad A partir de un negro puro absoluto vamos subiendo un poquito más de luz, siempre el doble se da, o sea, hemos eh, aumentado el doble de la mitad anterior. O sea, dicho de otra forma, siempre es una escala lineal, eh, eh, progresiva. Mientras que el ojo no tiene una, una visión progresiva, nosotros tenemos una percepción de la iluminación eh, de luces medias bastante correcta. ¿Pero qué nos pasa con las altas luces y las bajas? Las comprimimos. Nosotros vemos muy bien en zonas medias, pero cuando vemos zonas con altas luminosidades, rápidamente no vemos diferencias entre las zonas muy luminosas a muy, muy, muy luminosas. Lo vemos todo muy blanco. Y en negro bueno, nos pasa lo mismo. Las zonas negras a las zonas muy oscuras apenas vemos diferencia. Entonces, para que eh, las imágenes digitales se vean más realistas, esto pasaba mucho en las primeras cámaras digitales, se veía un, una diferencia de contraste muy raro con las imágenes digitales y las veías rápidamente y dices, esto es una imagen digital. ¿Qué pasa? Que eh, necesitan o precisan tener un ajuste de contraste similar a lo que ve el ojo humano. Entonces, a partir de ahí es muy importante que la curva que se le aplica al contraste sea adecuada. ¿Qué, ¿Qué me estoy refiriendo a la curva? Que en lugar de usar la línea diagonal que os decía antes, la línea es progresiva. Lo que hacemos es una curva. Entonces lo que hacemos es, es comprimir, de dicho de otra forma, los blancos y los negros. Mantenemos más o menos los tonos grises y los blancos y los negros los comprimimos para que eh, el ojo lo perciba igual en la imagen digital que lo que vería en, una, en, un, en un negativo, en una diapositiva, etc. o algo más parecido. ¿Cuáles son los valores, entonces, recomendables para trabajar? Aquí, esto daría también para hacer el recurso. Básicamente, pues hago un resumen de lo que suele ser habitual, lo cual no significa que para vosotros sea lo ideal. Lo más habitual suele ser, como punto blanco, de 65, por lo que sería el equivalente a 6500 a 2 Kelvin, luminancia aproximadamente sobre unas 100 candelas por metro cuadrado, por centímetro cuadrado, perdón, eh, relación de contraste nativo Lo que le estamos diciendo es que El monitor intenta reproducir Al máximo eh, La gama Los negros que es capaz de reproducir O sea que no tengamos Menos contraste de que nos pueda dar el monitor Y la curva de reproducción de tonos La curva de contraste Que estos conceptos pueden confundirse Se suele poner en gama 2.2 O El star que eso lo aportan muy pocos eh, softwares de calibración. El Star es una variable sobre la gama 2.2 que la gama 2.2 eh, es la que se consideraba hasta hace poco queda la más parecida a la, a la que por lo más parecido a lo que percibe el ojo humano. La curva que aplica en la compresión de altas bajas y, de altas luces y bajas luces es lo más similar a lo que percibe el ojo. Pues la L Star es una variante que, eh, más avanzada que intenta mejorar aún más ese resultado y parecerse aún más a lo que es la percepción humana. Pero ya os digo, muy pocos softwares de calibración soportan este tipo de calibración. Para todos los demás, normalmente se le pone la gama 2.2. Y vamos al, al tercer punto. Ya tengo la imagen ajustada en cámara, la veo en el monitor, increíblemente neutro, y la veo bien o mal, la acabo de ajustar a mi gusto, aquí he de aplicar otro, otro concepto. Eh, que yo esté trabajando con gestión de color no significa que haga fotos agradables ni fotos bonitas. Cuidado. Solo estoy diciendo que estoy haciendo fotos neutras. A partir de aquí yo le daré mi toque, mi esencia, mi dominante que yo le quiera dar para hacer las fotos más agradables o más de mi estilo. No, eh, la gestión de color no va a hacer las fotos, ni, ni me va a hacer mejor fotógrafo ni me va a hacer eh, fotos más bonitas Sencillamente me da a dar fotos más precisas Con lo cual tendré menos sorpresas al final Y serán más lo que yo quería hacer, lo que estoy viendo y lo que me sale Para eso también tenemos que tener ajustado la impresora <coughs> Tema de impresora eh, ¿Qué impresora necesito para trabajar? Cualquiera en realidad, actualmente y desde hace ya bastantes años, cualquier impresora del mercado nos da una calidad excepcional, brutal, increíble. El problema de las impresoras es una mala gestión de color, que es muy habitual, usar el papel no adecuado o tintas que no tenga perfiladas, tintas recargables que no las tenga perfiladas y los resultados imprevisibles. <coughs> Perdón. Entonces, ¿qué he de hacer? El concepto es muy simple. He de tener, como siempre, un perfil. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el perfil me va a situar un color con unas coordenadas concretas. Esas, conc esas coordenadas las empiezo estableciendo en la cámara. Las modifico si quiero, cuando lo tengo en monitor, para... Tener el, esa desviación o ese color más neutro o más, más frío o más lo que sea que le quiero dar. Y a partir de aquí me voy a imprimir. Ese color tiene que tener coordenada de la imagen y tiene que pasar a una coordenada del color que sea imprimible. Si no, la impresora no sabe qué mezcla de pinta le voy a poner. Volvemos al verde primavera de antes. Si le digo a la impresora, oye, píntame un verde primavera, la impresora me dirá, ¿y eso qué es? Entonces, no, le tengo que decir, píntame coordenada X, Y, Z, tal. Ah, vale, pam, aquí la tienes. Pero he de tenerla. Entonces, eh, en ajustes automáticos de impresora me pasa lo mismo que en el monitor. Tengo un problema. La impresora es muy inteligente, eh, hace las cosas muy bien, pero el automático funciona mmm, no muy bien, digamos, con gestión de color. Intentan el sistema automático trabajar eh, más o menos como en espacios sRGB e intentar pensar qué es lo más habitual que hace la gente, con lo cual es muy posible que no tenga nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo voy a trabajar con impresora? De forma manual y con perfiles. <coughs> eh, entonces, ¿qué hace el perfil? Determina los colores que son reproducibles con las tintas que tengo y el papel que voy a usar. Si cambio tintas o cambio papel, tipo de tinta, o cambio papel por otro tipo de papel, he de cambiar el perfil, no me serviría. Es decir, por ejemplo, cojo una impresora Epson, doméstica, plotter, me da igual, el concepto es exactamente lo mismo, de cuatro tintas, de seis, de ocho, de doce. Da absolutamente igual. Eh, cojo un papel que sea el, el Hanemul, el Teco, el Epson, el que sea, y ese papel es el que quiero imprimir con las cintas originales de la impresora o las que sea, pero estas cintas y este papel ¿qué de hacer? enviarle previamente a la impresora un parche de color y medirlo con un estricto fotómetro. eso me dará unas coordenadas de color yo le envío unos colores directos sin hacerle ninguna gestión de color unos colores teóricos un 100% de magenta un 100% de verde, un 50% tal tal tal tal. Y a partir de todos esos valores, la impresora imprime lo que puede. A través de esa impresión que yo he obtenido, lo mido y el software me dice, vale, el parche uno, el verde primavera que he dicho antes, este me está dando esta coordenada determinada, este otro esta otra tal, tal tal tal tal. Entonces, cuando termina esto, queda encapsulado, queda guardado en ese perfil por lo tanto, ese perfil de esa impresora que acabo de generar me está diciendo que con estas cintas y este papel tengo estas coordenadas y esta gama, esta paleta de colores. Por lo tanto, cualquier color que esté dentro de la gama de reproducción no hay problema. Porque si sé qué valor es el, el que viene y es reproducible, lo reproduciré directamente. ¿Qué pasa con todos aquellos colores que no quepan? dentro de esa gama de colores que si tengo el perfil de nuevo igual que el sistema de monitor puede hacer una compresión de gama para que todos los colores quepan dentro de los colores reproducibles de mi papel y mi impresora y mi dicta entonces imprescindible tener el perfil de color ¿de dónde saco el perfil? esto en principio si la impresora es Continuamos con el caso que, que comentamos es, es la Epson Con papeles Epson no tengo problema Entonces, si trabajo desde el propio driver de impresora Que no es muy bueno, pero no trabaja muy mal Le puedo decir, vale, Photoshop, no hagas gestión de color Que lo haga la impresora Si lo hacen los dos, malamente Algo, uno de los dos hará una cosa y otro hará otra Por lo tanto tendré divergencia Entonces, uno de los dos ha de trabajar En este caso le puedo decir que trabaje el driver de la impresora y en el Raiver de la impresora le digo oye, este papel es el Epson Premium Luster o el Premium Photoglossy, etcétera, etcétera entonces él, el propio Raiver de la impresora ya sabe cuál es su perfil de color y lo aplica directamente con lo cual el resultado es bastante preciso no me acaba de gustar mucho, quiero más fiabilidad entonces necesito un perfil suelto, por decirlo de alguna forma, y que lo haga alguien que lo haga mejor. En este caso, el propio Photoshop, por ejemplo, o Lightroom o Aperture, o el software que sea. Suelen tener mejor gestión de color. Entonces, necesito el, el, el perfil suelto para poderlo aplicar desde el del, del software. Pero, ¿y si tengo un papel de Canon de Hannemule, de Teco, que es fantástico, es excepcional? O un papel artesano de un fabricante, de un, un fotógrafo, que el, el papel lo encarga a un, en un molino de papel. Lo fabrican manualmente, hace, hacen su prensada y se lo fabrican para él. No existe nadie que tenga ese papel. Entonces, no existe un perfil para ese papel. pues Se tiene que crear un perfil y aplicarlo en ese papel. Cualquier papel que nosotros usemos que no es el propio del propio fabricante, necesitamos el perfil para usarlo. Si, el... si tenemos suerte podemos buscar en el propio fabricante imaginemos por ejemplo que estamos con Hanemule. estamos en la web de Hanemule y, y busco el listado de, de papeles y los fabricantes normalmente tienen un apartado en el cual puedo descargarme perfiles y usarlos para mis impresiones es un perfil generalista no hecho para mi unidad de impresora con lo cual el nivel de precisión no es 100% preciso pero es bastante bueno lo bajo y lo uso. El problema es que las impresoras profesionales normalmente están en esos listados. Pero las, las impresoras más domésticas o, o semiprofesionales no suelen estar en esos listados. Entonces nos encontramos que todos tenemos una o dos impresoras en casa o en el estudio que no las usamos porque son sencillas. No tiene por qué. La impresión puede ser fantástica, pero necesito su perfil. Entonces, si lo cuento en el fabricante, me lo bajo. Y si no, pues lo he de hacer. Para hacerlo necesito un espectrofotómetro y generarme el perfil o encargarlo a alguien que me genere el perfil. En este caso, habéis de buscar a alguien como yo que haga este tipo de trabajo, entonces, eh, lo que hacemos nosotros es... Eh, nos encargáis este tipo de, de, de encargo. era un perfil para este papel. Vale, pues me, me dices eh, qué quieres, y entonces yo lo que hago es enviarte unos parches de, de impresión, que no deja de ser una foto, un TIF, que eh, tienes que imprimir con unos... Con una, tienes una chuleta para imprimirlo, para que no efectúes que de color en la impresión, lo imprimes y me lo envías. Yo recibo el, el parche, lo mido y por correo electrónico te envío el perfil que ocupa 200K, un mega, un mega y medio. Y eh, tú lo recibes, lo instalas siguiendo las instrucciones que te digo y ya lo puedes usar directamente Entonces, tienes la opción de poder usar cualquier impresora con cualquier papel que quieras generar sin ningún tipo de problema Es sumamente fácil Y la calidad es brutal Dependerá, claro, del papel que uses, cuando más bueno, más, más buena calidad Y la impresora también, cuando más colores, pues más gama de colores, etc. Pero la calidad, por la más sencilla que uséis, es espectacular cuando se hace bien entonces, eh, lo que es muy importante es desactivar cualquier ajuste de color automático. Esto es lo que os comentaba, por ejemplo, yo os envío un parche como este, es un, poquito, es un poco más grande, son normalmente tres parches de color de DIN 4 o dos de DIN 3 y yo después lo que hago es medir estos parches y generar el perfil, y eso es lo que os envío. Estos son colores directos. Entonces, Aquí no hay un perfil de color vinculado a esta imagen. ¿Por qué? Porque si le pongo un perfil, le estoy dando coordenadas de estos colores. Le estoy dando ya nombre y apellidos. Y lo que me interesa es no poner ninguna limitación para generar el perfil. Para generar el perfil de impresora te envío este archivo con colores directos. Sin gestionarlo, se imprime. Y esto es, por ejemplo, un 100% de verde. ¿En qué coordenadas? Es teórico, es el teórico 100% de verde, entonces a ver lo que interpreta tu medio, tu impresora, con tu papel. Vale, vamos a ver el, más o menos de una forma rápida el efecto práctico en Photoshop. Eh, tenemos una imagen en pantalla y queremos imprimirla. ¿Cuál sería el método? Le doy a imprimir, me sale el software de gestión de color. Primero he de determinar en administración de color quién gestiona los colores, si el writer de la impresora o Photoshop, o el software que sea. En este caso, la forma más eficiente es hacerla a través de Photoshop, más que en el driver de la impresora, por lo tanto, Photoshop gestiona los colores. Perfil de impresora. Aquí es donde colocamos el perfil que hemos bajado de la web de Hane Mule o el, el perfil que nos hemos quedado nosotros o me habéis encargado que os haga. El sistema que sea. Y después hay otro concepto, que es la interpretación que es otro valor que muchas veces no se tiene en cuenta. ¿Qué pasa con todos los colores que quedan fuera de la gama de color? Hoy no tendremos tiempo de, de entrar en detalle con ello, pero básicamente os diré que a nivel fotográfico se usan dos tipos de, de renderizado, dos tipos de, tipo de compresión, el perceptual y el relativo cordimétrico. El perceptual es el que se usa normalmente, más habitualmente, aunque no lo cojáis al pie de la letra porque no se hace 100% a nivel fotográfico y el relativo a lo es el que se suele usar más a nivel de artes gráficas pero tampoco a 100% después tenemos dos más pero que no se usan a estos niveles Va, pasamos al driver de la impresora vamos a imprimir y aquí en el driver de la impresora le empezamos a dar los detalles de eh, qué tipo de papel vamos a usar y aquí le decimos, pues mira, usaremos el premium glossy photopaper 250 no, es mentira, porque no tengo papel Epson Y el driver solo me dice los papeles Epson ¿Qué tengo que hacer? Sencillamente buscar el más parecido que tiene Epson Problema solucionado Entonces, si estoy usando un papel eh, brillante De unos 250 gramos de, de grosor Pues mmm, lo que haré es buscar el más parecido Que sería este Si estoy buscando usando un papel mate Pues cambiaría y buscaría el más parecido que tenga, eh, que tenga Epson en este caso, no porque me afecte la gestión de color, que la desactivaremos, sino por los ajustes que tiene que usar la impresora para trabajar con este tipo de papel. La cantidad de tinta que pueden absorber estos tipos de papeles. Eh, el, la resolución o la, el, la mezcla de tintas que, que admiten. Entonces, no es lo mismo trabajar con una impresora, con un papel... Eh, brillante que con un papel mate que con un papel plastificado hay diferentes tipos de acabados que la absorción de tinta es completamente distinta o el tiempo de secado de tinta es completamente distinto entonces el el, de, el tipo de opciones para trabajar con diferentes tipos de papel lo seleccionamos diciéndole qué tipo de papel es el que vamos a usar normalmente los fabricantes que no son el fabricante original nos suelen decir en el driver de impresora pon esta opción Pero si no nos lo dijeran O nuestra impresora fuera una Lexmark o una impresora de otra marca Una Oki o lo que sea, una Brother Y no suelen tener este listado, pues haríamos lo mismo Buscaríamos el tipo de papel más parecido al que vamos a usar dentro de, la, de esa marca Y esto tanto nos sirve para impresoras de inyección, como impresoras láser Como impresoras de cualquier tipo, de sublimación, etc. La calidad irá vinculada al dispositivo que usemos. Pero el mismo método lo podemos usar con cualquier tipo de tecnología de inversión Y lo que tendríamos que hacer es... Eh, aquí me he dejado una diapositiva que sería la siguiente. esto serían características. Después tendríamos que tener otro panel en el cual nos dijera la gestión de color. Y ahí es donde deberíamos decirle desactivado. Para que el driver no haga gestión de color. Disculpad que se me ha pasado la diapositiva y solo he puesto esta. Serían dos. Esta, en la que seleccionamos el tipo de papel y otra opción del driver de impresora donde deberíamos definir que el driver no haga gestión de color porque lo que la gestión de color la da el propio Photoshop, en este caso. Y a entender. Y el resultado ha de ser prácticamente igual de fantástico que lo que estamos viendo en pantalla. Y digo prácticamente porque recordemos que cada dispositivo Tiene su gama de color reproducible Por lo tanto, no intentéis eh, Obtener el 100% igual en cada dispositivo Porque no lo vais a conseguir Entonces, lo que sí debemos intentar Es que se parezcan muy notablemente Y que estemos hablando en el mismo idioma Que se vean más o menos igual Pero perfecto no será porque cada uno Tiene una gama diferente Y eso no es que sea el, eh, De que el digital es una... Mmm, y eso es distinto, en película pasaba igual. Cuando teníamos una imagen y la disparábamos en película Fuji, en película Kodak o en película Afa los tres resultados eran distintos. Y no salían igual en tres tipos de películas distintas. Entonces, cada resultado va en función de la gama de colores que estoy usando en cada uno de los medios que estoy trabajando. Entonces, eh, igualmente nos puede pasar que tengo dos monitores igual del mismo modelo y no se ven exactamente igual. ¿Correcto? ¿Por qué? Tengo dos gemelos y no son iguales. Se parecen mucho, pero no son idénticos. Pues esto es exactamente lo mismo. Cada máquina puede ser más o menos parecida a otra, pero no es perfectamente igual. Es, puede llegar a ser muy razonablemente parecida, pero no idéntica. ¿De acuerdo? Más cosas. Ajustes básicos en programas de edición. Aquí que intentamos lo que os comentaba antes, intentar tener una homogeneidad entre los diferentes programas. Como imagino que no tendremos mucho tiempo para entrar en detalle porque se nos está echando el tiempo encima, eh, también os comento que en la web tengo un artículo que específicamente, en la parte del blog, hablo sobre este tema para explicar cada uno de los razonamientos que influyen en la visualización de los diferentes programas. Y allí entraré en detalle en Aperture, Capture One, eh, Photoshop, Lightroom, etc. Básicamente, ahora os haré un concepto generalista. Eh, básicamente, los ajustes parten de varios conceptos. El principal él, es el espacio de trabajo en el cual voy a trabajar. Eh, y aquí me he colado este de diapositiva abajo y esta va, bien, va arriba. Entonces, el espacio de trabajo, que sería en este caso en Adobe en RGB o en CMYK, este o este, estos serían ejemplos en Photoshop. Disculpad el lapsus, esto tendría que ir arriba. Entonces, en espacio de trabajo yo le puedo decir a Photoshop por defecto las imágenes. Si me generas una imagen nueva, las imágenes por defecto quiero trabajar igual que había en la cámara, en Adobe RGB o en sRGB. Fijaos que aquí nos dice el nombre completo, Adobe RGB 1998, en cámara resumen y Adobe RGB, es lo mismo. Eh, después tenemos el motor de conversión, entonces aquí eh, podemos decir el motor Adobe AC, el ICM, el, el, el Apple, eh, tenemos diferentes motores. El motor lo que, eh, es el que hace el cálculo, el que hace el cálculo de la compresión. Tengo una gama de color grande y la tengo que pasar a una gama de color más pequeña y el método de cálculo que usa el sistema operativo o el software tal es el que yo determine. Entonces, eh, para igualar aplicaciones es importante que estén usando el mismo, el mismo motor de cálculo porque si no las interpretaciones serán distintas y los resultados también. Por lo tanto, el motor de conversión, que es un tema muy importante, por defecto, eh, me, le puedo, lo puedo tener puesto en Adobe siempre y cuando esté usando aplicaciones de Adobe. Si estoy con Lightroom y estoy con Photoshop, lo ideal es que esté usando el, el propio motor de Adobe. ¿Por qué? Porque es el mismo. Entonces, eh, entre dos aplicaciones que están hablando del mismo idioma, se van a entender bien. Pero yo estoy trabajando con Aperture o con Capture One, no usarán el software del de, motor de Adobe para trabajar. Entonces, o trabajo con el, el, el sistema operativo o trabajo con el de Adobe. Entonces, he de mirar cuál es el, el que mejor funciona para trabajar entre diferentes aplicaciones. Y después, el propósito de, de conversión. Lo que os decía, ya el, el método de compresión. Si comprimo toda la imagen proporcionalmente, que sería el, la opción perceptual o el relativo colorimétrico, que lo que me hace es comprimirme solo las zonas más altas de, de saturación de colores. Las zonas más bajas las deja, las deja intactas. Entonces, eh, si un programa usa el perceptual y el otro usa el relativo colorimétrico, volverá a tener disputa entre los diferentes programas. Es importante que estén trabajando de la misma forma. Eh, pues lo, lo que, esto es lo, más información de lo que os estaba diciendo. Y estos eran los perfiles que os comentaba el, el, Perdón, los, los métodos de renderizado que os comentaba Del propósito de conversión Entonces podemos usar Perceptual, saturación, colodimétrico relativo O colorimétrico absoluto o absoluto colorimétrico Entonces, a nivel fotográfico los que se usan es el perceptual O el colorimétrico relativo o relativo colodimétrico, lo que queráis. Y... Espacios es para terminar, espacios de trabajo para la imagen final Y aquí viene todo el meollo de la cuestión Viene en esto Tenemos un espacio de color, representado con esta forma Que representa más o menos lo que el ojo humano es capaz de ver Lo cual no significa que sea reproducible Ni en película, ni en digital A partir de aquí, lo que me interesa es que se parezca lo más posible y tenga la mínima apreciación de, dis de, de discrepancias posible. Entonces, yo lo que estoy usando y lo que me interesa es tener un perfil que me diga hasta dónde llega. Y cuanto más adecuado al tamaño que voy a usar en todo el proceso sea ese perfil, mejores serán los resultados. Entonces, básicamente tenemos eh, hay muchos más, pero estos son quizás los más habituales, los más conocidos. Dos conceptos eh, genéricos diferentes. Uno, trabajar en RGB, lo que sería en colores de, de cámara, por decirlo de alguna forma. Y otra, eh, lo que sería trabajar en tintas. Cuando vamos a impresión, trabajamos en CMYK. En, en el tema de la impresora, os pues he comentado que generamos un perfil y que estamos trabajando con... 4, 6, 8, 10, 12 tintas, las que sean, y que me da igual. Eh, globalmente, cuando trabajamos, cuando hablamos de impresoras o plotters, da igual, si imprimimos directamente desde Photoshop, estamos aunque estemos hablando con tintas de cuarticomía como CMIK o con más cantidad de tintas, eh, hay una confusión muy habitual que es pensar que entonces eh, estamos trabajando en CMIK. No, eso es un error excepto que estemos usando un software dedicado, un, un RIP. Si no estamos usando un RIP, no estamos trabajando en CMYK, continuamos trabajando en RGB. ¿Por qué? Porque el driver de impresión, independientemente de quién haga la gestión, si el driver o Photoshop, el que imprime los colores al final, el que le dice, esta coordenada pinta este color, esa interpretación se hace en RGB y internamente hace una reducción de esa coordenada a la mezcla de tintas que él tiene que usar. Por lo tanto, el perfil siempre será en RGB cuando imprimimos desde Photoshop de modo directo a través del driver de la impresora. Si no, generaríamos un perfil en CMYK que sería para un RIP, pero no es el caso habitual. Si imprimimos directamente desde la aplicación con el driver de tres siempre trabajaremos con un perfil de RGB Por lo tanto, eh, no me interesaría pasar a CMYK para imprimirla en tres Que esto es otro error bastante habitual Siempre que me imprima y me gestione yo las cosas O un tercero, pero sin RIP Siempre será en imágenes en RGB Nunca en CMYK CMYK sería para el diseñador que va a imprimir, etc. Si no, olvidemos el tema del CMYK Entonces, básicamente Aquí tenemos tres perfiles en RGB, sRGB, Adobe RGB y Profoto RGB. Y si nos fijamos, aquí vemos las diferencias a nivel básico. Podríamos verlo incluso en tres dimensiones para poder ver exactamente los colores que entran y salen de cada perfil. Pero para hacernos una idea globalmente, este, este ejemplo nos va muy bien. Fijémonos eh, en los colores. Os decía que eh, durante el curso y os he insistido mucho, tanto en la cámara, en la creación del perfil de cámara, como en el monitor, como en la impresora, en los colores que son difíciles o fuera de gama. ¿Por qué? Porque si tengo un color de este tono verdoso, me da igual usar el SRGB, el ODRGB o el RGB, porque todos contemplan este color. El problema es cuando estoy reproduciendo este color de aquí. Aquí sí que tengo un grave problema con este perfil por ejemplo entonces de usar este perfil pequeño a usar este otro que es mucho mayor hay mucha diferencia entonces depende mucho de los colores que voy a reproducir que note, eh, que note o que tenga problemas o muchos problemas o graves problemas o que no note ni la diferencia entonces puede ser que una imagen coja una carta de color haga un perfil y diga pues para eso no vale la pena si no veo ninguna diferencia ¿por qué? porque lo estoy reproduciendo está dentro de este espacio pequeño. No hay problema. Pero cuando empieza a estar fuera, sí que hay un grave problema. Entonces, el, los propósitos de conversión lo que hacen es, a través del perfil, que me dicen, aquí tengo un verde, pues lo sustituyo por un verde equivalente. Pero para eso, he de tener el espacio de color y el perfil. Para tener esa coordenada de color y saber que ese verde primavera que hemos ido diciendo durante el curso, se puede comprimir y puede sustituirse por este. Y aparentemente la imagen continúa manteniendo su apariencia. Sin ello, todo el sistema se nos va al traste al y empiezan a haber sorpresas, verdes que se nos van a oscuros, o claros, o, o amarillos. O... Empezamos a tener mmm, problemas y dominantes. Entonces, estos son los más habituales. Y para que veáis, estos son los ejemplos. Entonces, Aparte la la RGB y el SRGB, después tendríamos el Profoto RGB, que lo tienen la mayoría de softwares de edición, eh, Lightroom, Aperture, Capture One, Photoshop sea, por descontado, pero eh, las cámaras por defecto no lo traen. Entonces, para pasar a ello, lo que podemos hacer es trabajar en Adobe RGB, trabajar en RAW, y si me interesa, después lo pasaría a Profoto RGB. Pero es un perfil, perdón, un espacio de color un poco difícil de trabajar, no os voy a engañar. Entonces, lo más fácil de trabajar, y por eso probablemente los fabricantes lo limitan a estos dos perfiles para evitar problemas, son sRGB y Adobe RGB. Y hasta aquí el curso de hoy. Muchas gracias a todos por su